Eh, tenemos una invitada especial, eh, la señorita Polanco. Eh, Betty Polanco. Betty era. Polanco. Bonito el nombre, Betty Polanco. Yo no soy polanco, yo soy, yo firmo Polanco, pero es por. No, no, tú por, ya eres de todo ahora. Por. No, tú eres polanco. No, no, no, también no. Mi no, abuela sí. es Fermina Valerio Polanco, mi abuela. abuela eh, Valerio Polanco. O sea que yo, aunque sea de descendencia leja, pero soy polanco. Eh, el motivo de tu visita, eh, nos informaron sobre una bebé, no sé si es tu bebé, un sobrinito, un sobrinito que te está pasando por una situación difícil. Cuéntanos las personas para que podamos estar un poquito más empapados sobre el tema. Sí, primeramente buenas tardes y gracias por permitirme estar en su espacio, darme unos minutitos aquí. El motivo de mi visita es eh, porque tengo un sobrino, que hace, bueno, tiene un año con una enfermedad. Le diagnosticaron aquí en el país artritis idiopática juvenil. Es una enfermedad catastrófica, pero como le daban sus tratamientos y todo, eh, no mejoraba, lo que hacía era que empeoraba. En, en el último chequeo médico tenía la hemoglobina muy bajita, tuvo que transfundirle sangre y también se reflejaron unos coágulos en la cabecita. Entonces se decidió llevarlo para Boston. Hubo que hacer, eh, gracias a las donaciones de varias personas. Permiso polanco, yo creo que la, la fotografía la tiene Master, los muchachos de Master pueden tener la, la imagen, eh, para que ahí vayan presentando sobre. Mientras los muchachos vamos buscando la, informa, eh, la fotografía, para que sigas informando sobre lo que. Ok, ahí está la sí, foto. Sí, ahí está Mauro. Eh, bueno, se pudo hacer la recaudación, ya que no entendíamos el uh -huh. por qué él con los tratamientos que se le daban, no mejoraba, en vez de mejorar, empeoraba. Entonces, al llegar a Boston, cuando lo evaluaron, el primer día de evaluación, nos dieron la terrible noticia de que era un cáncer que padece, es un cáncer que aquí en el país no hay tratamiento, en República Dominicana, se llama neuro neuroblastoma de alto riesgo. Mauro tiene cuatro añitos y el motivo de yo estar aquí es porque estamos buscando el apoyo tanto económico, las oraciones para que él pueda salir de este cuadro eh, y las personas que no puedan apoyar económicamente, pues que nos ayuden a llegar a personas que sí, compartiendo las imágenes y ese es el cambio que él ha dado con este cáncer Okay. Eh, que ataca a o sea, niños y se le diagnostica a niños de 5 años para abajo. Y apenas tiene 4 años. 4 añitos y está muy avanzado y el tratamiento realmente es muy costoso. Está en Boston ahora mismo en el, en el Children's Hospital de Boston. Y realmente nos hemos visto la necesidad de, de acudir a, a las personas para que nos Ayuden. Hay una cuenta de eh, eh, una cuenta de banco que las personas pueden eh, directamente eh, eh, hacer su depósito, una transferencia, de, en lo que pueda las personas. Sí, en una de las imágenes uh -huh. están las cuentas de banco. Que okay, por favor podemos buscarla en la imagen. También uh -huh. pueden seguir a Mauro por, por las redes sociales. ¿Tienes eh, un GoFundMe? Sí, hay okay. un GoFundMe. Qué, okay, qué es bueno que nos pasen el link de GoFundMe. Porque como ah, los perfecto. videos de nosotros van a salir en las redes sociales y tienen un gran auge para que las personas abajo en la descripción de nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook en la descripción van a poder ver el link y así las personas podrán eh, ayudar de manera eh, directa. Si usted lo está viendo a través de Instagram, lo vamos a poner en el history. E de Instagram de Telenor, para que así las personas puedan ir y hacer su aportación. Sí, ahí pueden okay. ver la historia. De hecho, de, desde cuando se le diagnosticó la, o, la otra enfermedad, que no era, fue uh -huh. algo errado aquí en el país. Y ahí van a ver, bueno, ahí están las, los, los números, números eh, de cuenta. Ahí están los números de cuenta de las personas que pueden ayudar a este angelito de Dios eh, con un aporte para ayudar a que él sí, eh, tenga un siga viviendo así como nosotros, que hemos... Que, a, que, en lo, que somos de que los más jóvenes, pero hemos vivido muchísimo. Imagínense él que solamente tiene cuatro años, que lo que, que le falta muchísimo eh, camino por recorrer. Y creo que uniéndonos todos y las personas que nos ven en este, en este espacio a través de Telenor, podemos darnos en nuestro granito de arena eh, aportando en una de esas cuentas. Ahí está la cuenta de más reservas, eh, la gente lo puede ver, 9602, 92. Eh, 1643 y también la cuenta de ahorro de otra cuenta de ahorro de baja Reserva, donde están 2670 01 1484 y una cuenta del Banco Popular que eh, usted puede hacerlo en 08 05 46 eh, 467297 Y el link de GoFoMe Que lo vamos a colocar En el video, en la descripción del video de Telenor Y también en la de Facebook Y lo vamos a poner en el History e eh, Otro medio de comunicación Que pueden comunicarse con ustedes Para eh, algún Bueno, número. pueden comunicarse conmigo Al 829-669-7382 Betty Polanco También pueden comunicarse con mi padre Que es Toribio Polanco al 829-451-2324. Vamos a poner la fotografía del niño, eh, eh, de él cuando él estaba, de él solo, para que las personas vean, veamos este príncipe. Mire, ese es donde era un, un recién nacido. Un video, eso es un video. Vamos a dejar el video para que las personas, después luego del video, despedimos. Casi. El video, el video uh -huh. se hizo con el otro diagnóstico que teníamos. Ok, vamos a ver el video. Padre de Mauro, Mauro es un hermoso niño que nació el 7 de septiembre del 2015. Su primer llanto fue tan hermoso y profundo como una melodía para nosotros. Es el segundo de tres hermanos y tiene una personalidad impresionante por su carácter, dulzura y amabilidad. Durante su desarrollo siempre fue un chico muy activo, amoroso y muy colaborador. Un día con tan solo tres años le vi los ojos llorosos como si le picaran me bajé a su altura y le pregunté qué te pasa mi amor, solo me dijo me duele la cabeza papá. A los pocos días le empezaron a salir manchas extrañas en la piel y fue desde entonces que comenzaron los fuertes dolores en su cadera, varios internamientos y con ello la desesperación de no saber qué pasaba con nuestro dulce y amoroso hijo. Mauro ya no podía correr, saltar ni mucho menos subirse en ningún lugar. Luego de varios meses de investigaciones sin respuestas, una pediatra de Santo Domingo lo diagnosticó con artritis juvenil, una enfermedad poco común en el mundo. El tratamiento le ha provocado que su cuerpecito se hinche y hasta ha perdido su color. En junio de este año presentó una baja de hemoglobina y hubo que realizarle una transfusión y en el internamiento para su recuperación se le descubrió un coágulo que cubre su cerebro y nadie sabe cómo ni por qué pasó. Es por tal razón que nos vemos obligados a llevarlo al Children's Hospital de Boston buscando una nueva oportunidad para nuestro pequeño amor con la esperanza de que vuelva a saltar, correr y disfrutar de su niñez. Por ello, estamos necesitando de su solidaridad para poder garantizarle a Mauro un mejor futuro sin dolor. Para colaborar, vayan al link que les escribo más abajo y a su cuenta de Instagram, Mauro Polanco D, para darle seguimiento a su proceso de recuperación. Gracias por su colaboración. Gracias a los muchachos del máster que colocaron este bello video. Es su padre que habla, el padre de, de Maura. Eh, nada tenemos que poner toda la fe toda nuestra fe de, eh, tener fe en Dios y, y sabemos que las personas tienen un tienen ese ese pedacito de solidaridad que tiene el dominicano que, que siempre ayuda y, y yo apelo a que eso va a pasar así y yo sé y tengo fe en Dios que Mauro va a salir eh, de esta situación tan difícil para un niño tan pequeño pero todos eh, eh, poniendo nuestro canito de arena apoyando a esta familia que es sumamente difícil eh, y yo que tengo una niña de, de casi dos años yo soy loco con mi bebé imagínense ustedes yo, imagínense ustedes ellos que están pasando por esta situación cómo debería sentirse así que las personas vamos a dejar el link en la descripción gracias a, a ti por, por acercarte a nosotros y a las personas. Sigan las cuentas, las redes sociales de Mauro, que por favor puedes repetirla para ya despedirnos. Sí, muchas gracias a ustedes nuevamente por, por hacerme partícipe de su espacio. Y nada, Mauro lo pueden seguir por Mauro Polanco. También quiero agradecerle a todas aquellas personas que nos han ayudado y gracias eh, a las donaciones se pudo llevar para Boston. Sí, así será. Y con la ayuda de Dios, todo saldrá bien. Amén, que así sea.